Dios. Los carrones con la flor del algodón representan los cultivos de saña en la época colonial. El sombrero lo utilizó el obispo y los redondos o círculos seis en el convento y ocho en la iglesia se llaman. Arriba podemos observar una rayita blanca en forma rectangulares y vendría a ser el color original del templo. Es un diseño como de ladrillos. A, a ver, material que se empleó es ladrillo y calicanto. Y el calicanto es la cal, arena y clara de huevos de aves guaneras. También le iba a decir que las campanas fueron tocadas con sogas desde abajo. Ahí podemos observar las huellas que están debajo de los campanarios. ¿Sí ¿Se nota, no? Sí. Claro. Como el cavadito.